Hola, bienvenidos a este nuevo video de XMiniApps. Hoy les traemos otra nueva mini aplicación que está relacionada con la que vimos en el video anterior. Se llama control de acceso a usuarios con formulario. Aquí la única diferencia es que la vez anterior teníamos el formulario construido como celdas y aquí tenemos el formulario de Windows sería, que acá construido con el BBA. Eh, vamos a ver los elementos y Después vamos a hablar un poco de cómo construirlo. Aquí tenemos la base de datos de esta aplicación de fantasía, el informe que ya habíamos visto, los tipos de acceso, fíjense usuario estándar, superusuario y los diferentes usuarios. Esto lo teníamos del video anterior y aquí el menú de la aplicación. Aquí vamos a repasar de nuevo esto. Acuérdense que aquí elegíamos, de acuerdo al usuario que elegíamos, no teníamos la información a mostrar. Por ejemplo, invitado solo podía ver el informe, eh, el administrador podía ver todo y el usuario común podía ver la base de datos y el informe, pero no, por ejemplo, estas solapas de, de usuarios ni de acceso. Bueno, vamos a probarla para que la vean. Es muy simple. Acuérdense que con exit lo que hacíamos era ocultar todas las hojas y dejamos solo la inicio. Que eso era hacer una macro que, que utilizaba esta propiedad. Fíjense la de visible, very hidden o visible. Entonces esta macro lo que hacía que me ocultaba todas las hojas. Vamos a ocultar todas las hojas y vamos a poner por ejemplo. Vamos a entrar como administrador. En este caso, por ejemplo, usamos esta contraseña y, fíjense, nos habilita todas las solapas porque somos el administrador que era esta contraseña. Aquí lo que hay que tener en cuenta es, al igual que la, al igual que la vez anterior, usamos un case para seleccionar qué hojas queremos mostrar. Lo mostramos en el código Y lo que hay que tener en cuenta Es esta parte que nosotros en el código Aquí para que nos permita mostrar la solapa tenía que ser verdadero Esto que está aquí. Para eso lo que utilizamos Fíjense, era buscar B Que relacionaba El usuario Y de acuerdo a eso Buscaba para ese usuario que contraseña Y la igualamos acá Y si da verdadero Lo que introducimos aquí con la contraseña de aquí nos habilita, o sea que es verdadero. Y en caso de que sea otra cosa, fíjense, falso. No nos permitiría ver. Pues fíjense, probemos por ejemplo con Juan Pablo y aquí fíjense, falso. Y si ponemos unos tres, verdadero. Esto es lo que lee la parte del código. En, en la programación para que nos habilite las pestañas ahora vamos a ver un poco la programación vamos a ver por ejemplo aquí tenemos el case fíjense que okay, sheets usuario rango el rango e4 donde está fíjense este este rango si sí es verdadero hace es un condicional hace Hace esto lo que está aquí abajo, de acuerdo, a ah, si sí, la información que está en la celda D4, fíjense, D4, fíjense, de acuerdo a esta, que es el tipo de acceso, a, de acuerdo a la información que está aquí, nos habilita, fíjense, si es administrador, todas las pestañas, si es estándar, solo las la, la de base de datos, y, e informe y si es invitado solo la, in, la informe, esto ya lo habíamos visto de la vez anterior y para el caso de salir es igual de acuerdo a que lo, la información que tenemos fíjense nos oculta las pestañas y esta, este macrito que está acá es el botón que tenemos ahí que dice ingresar este botón para que nos muestre su formulario ahora vamos a ir al seform estos esto ya lo vimos cómo construirlo. Fíjense, construimos, creamos un nuevo formulario, le introducimos dos, dos textbot, textbox. Aquí podríamos usar un combo box, pero para hacerlo más fácil no lo utilizamos. Total, ya hemos visto cómo construir los combo box. Y fíjense, y tenemos un botón ingresar. Fíjense cómo está programado este, este textbox. Es que cuando cambia, fíjense que usamos change. El, el evento change Que cuando cambia Algo dentro de ese textbox Directamente te Vinculamos esos cambios a la, Al rango B4 Fíjense el rango B4 es aquí O sea que Lo que escribimos en el textbox Acá directamente Me lo refleja acá Y lo mismo hicimos para la clave, fíjense, el evento change Y dijimos que cuando varíe el textbox docs Fíjense, lo que dice en el textbox se va a vincular directamente con la celda C4 Que sería esta Ahora vamos a hacer el ejemplo para que lo vean Fíjense, por ejemplo Invitado y pruebas, por ejemplo. Aquí no se ve porque usamos los caracteres de, de password. Fíjense aquí, fíjense cómo se refleja. Hay el pequeño truquito que es que aquí tenemos que configurar el pass, acá hay un en el password chart que es que es una propiedad. Entonces ahí podemos utilizar en este caso un asterisco o cualquier otro carácter para que no se vea la contraseña. Nosotros usamos un asterisco que es lo más utilizado. Y luego hay que programar el botón ingresar. Fíjense, lo único que hace el botón ingresar es llama a esta macro que se llama ingresar. E ingresar es la misma macro que ya habíamos utilizado la vez anterior. Que es para ver hacer invisible o visible las hojas y vieron que es muy fácil todos los elementos que utilizamos aquí tanto el formulario los elementos del formulario, el botón y la macro ya lo hemos visto en otros artículos o sea que no tendrían que tener ningún inconveniente para crear sus sus aplicaciones con, con nivel, niveles de, de acceso a diferentes usuarios espero que les haya gustado sigan el blog y les dejo el link para que puedan ver el artículo en el blog. Desde ya, gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Saludos.